Yo empecé a montar en bici juicioso en el año 2000, era una época de mi vida en la que estaba un poquito descarrilado, mucha parranda, fumaba muchísimo cigarrillo y estuve dos años muy juicioso y me robaron esa bicicleta. Entonces dije que el día que pudiera volverme a comprar una bici buena, ese día volví a retomarla. Hice la bici mi forma de vida y mi trabajo y no me arrepiento ni un solo día. Definitivamente se convirtió en mi vida entera y me ha dado los mejores amigos que he tenido en mi vida.